Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa peña? Este otoño, por suerte, no han faltado los eventos canábicos. Hemos visto ferias, copas, congresos empresariales o sociales, menos multitudinarios quizás, pero que se adaptan a las circunstancias y restricciones actuales. Evolucionando, pero manteniendo el espíritu de estos encuentros tan necesarios para la unidad y la articulación del sector y de los cultivadores. En el ámbito nacional, uno de los que merece mención es nuestro compa Maca Comunica, que promovía la Comunica Cup. Muy buenas amigos de Marihuana Televisión, aquí Maca Comunica y vengo a comentaros una cosita interesante que se acerca, que no es un rumor, se acerca la nueva Comunica Cup. Yo como siempre agradecer a todos los participantes su gran apoyo y por supuesto también a las marcas colaboradoras así como los medios oficiales como este, que nos dan gran apoyo al evento. Y es que 2021 es el año ya de la segunda edición de la Comunica Cup. Hey Massive, este de aquí es el hermano del Wikina Wild Control, está el desde la puta OP y la de Mallorca mandando la baratilla y rambla. ¡Gancha Medley Time! ¡Gracias! También, en el terreno asociativo, nuestros compas de Critical Team organizaban recientemente una serie de talleres para sus socios y nos avanzaban las actividades que preparaban para esta temporada. Sí, probando, probando, ok, estamos ahí, Marihuana Televisión, uno, dos, los mejores eventos, las mejores ciudades. <risa> Eh, dar gracias a Marihuana Televisión por curuir el evento, e igual que a Pancet Nutrien por haber venido a, a darnos esta gran charla. La verdad, Nico es muy técnico, nos ha resuelto muchos problemas y muchos errores, eh, la verdad, la gente que hemos asistido, al igual que nos han dado regalitos que han sido, vamos, la delicia de la gente. Ha sido un evento guay. Hemos tenido también al mago Alfonso eh, para abrir un poquito y animar a la gente. Ya sabemos que las charlas son un poco agotadoras y siempre le damos el toque crítico a todo. La última con Rubén de Terra Grow, que espero que también la podáis ver en Marihuana Televisión. Eh, también tuvimos un poquito de música, a Grosso Gordacho y a Guti Rasta estilo fumeta, que son socios del Critical y estuvieron amenizando la primera media hora. También para una charla increíble que dio Rubén de Terra Grow con, vamos, primeros pasos del cultivo, eh, hasta acabamos hablando de prensado claramente. Si tenemos a Rubén hablaremos siempre de Rosin Press. Como asociación eh, hemos pasado momentos duros como todas, eso no lo podemos evitar, han sido muchos meses cerrados eh, con las otras pandemias, olas, no sé cómo se llaman. Pero eh, gracias al esfuerzo de todos, como siempre, y las aportaciones, el Critical hemos podido resurgir y esperemos que no volvamos otra vez a los malos tiempos, claramente. Marihuana en marcha. <risas> ya para finalizar aquí, para nuestros amigos de Marihuana Televisión, como la última vez que nos lo frustró el COVID, ya sabéis, eh, si veis Marihuana Televisión sabéis lo que os quiero decir. Volvemos con la Critical Cup esta vez un nombre más cortito porque me hacía un poco la picha un lío. Critical Cup 2022, ¿vale? Estamos metiéndole el doble de esfuerzo, el doble de ganas y tenemos el mejor sitio de la comunidad valenciana para poder hacer un evento de la categoría que se merece este mundo canábico que ahora mismo nos está pasando por sus mejores momentos y queremos enfocarlo de una manera... All school, ¿vale? Volver un poco a los inicios, al compadreo, a la unión, que la necesitamos mucho, que nos estamos haciendo muy frío, chavales, y hacer un evento que realmente a marcas, asistentes y a todos nos deje realmente realizados, conformes, sobre todo con una sensación de, oye, algo se puede estar moviendo y que bien me lo he pasado, claramente que sirva de adelanto de las copas que están por venir, como son Cosecha Cup, Secret Cup o Volcana Lanzarote, y que cerrarán el año con sus propuestas. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A más B y PH Perfect Sensibloom Bloom A más B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de PH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Otras citas dignas de mención han sido la vuelta de las ferias canábicas, como Expo With México, Caladouro en Portugal o Expo Cannabis Uruguay, que no dejó de celebrar su anterior edición. Nosotros estamos deseando ver cómo se plantea estas espanabis, que vuelve el próximo marzo. ¿Te apuntas? Por cierto, si consumes cannabis y quieres algunas recomendaciones, no dejes de echar un ojo al decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus de los compas de Energy Control. Prepárate el próximo 4 de diciembre en el Salón Mega de Neumundo. Se realizará el segundo Congreso de Cannabis Medicinal y Agroindustrial, evento académico que contará con la participación de conferencistas del orden nacional. Para mayor información comunícate al 301-5009-688 y 318-535-5736. Con esto terminamos por hoy y recordad, la semana que viene estrenamos el nuevo Marihuana News, el 114, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene, peña. Chao.